Muchas gracias. Eh, nosotros creemos que hay que poner en valor que Irlanda, que Suecia que Suiza votaran en, fa en favor de la norma del tratado de las Naciones Unidas que se aprobó el 7 de julio, al igual que países como Irán, Irak, Egipto, Kazajistán y muchos países de África y de América Latina. Realmente es un alivio pero nos faltan muchas adhesiones importantes. Y como he dicho en la exposición de mi, de mi intervención, en, en, en la exposición de nuestra moción, eh, realmente lo más interesante ciertamente es que se adhieran a aquellos países que poseen armamento nuclear. Pero la única forma de acabar con, con esta escalada de... Aquellos países que se sienten amenazados por los países que tienen armas nucleares y por eso también invierten en armas nucleares es justamente erradicándolas, prohibiéndolas. Y por fin te tenemos una herramienta muy potente, una herramienta muy potente que sí vincula legalmente. Es un tratado muy esperado, que lo hemos esperado después del desastre de Hiroshima y Nagasaki y que ahora lo tenemos. Y tenemos que saber apreciarlo. Y por lo menos, por lo menos, tendríamos que haber podido estudiar esa adhesión de España al tratado. Nosotros, lo he dicho antes, en el turno de enmiendas también y en la exposición, hemos hecho todo lo posible. Incluso hemos intentado una transacción con todos los grupos. Uno, para felicitar a la ICANN, para reconocer la labor de la ICANN. Y dos, para estudiar la adhesión de España al tratado. Pero es que ni eso nos ha querido firmar el Partido Popular. Ni eso nos ha querido firmar el Partido Popular. Y eso nos entristece enormemente, porque no hay ni una, ni un, ni una pequeña brecha de luz, ni, un, eh, ni algo que nos diga que hay la mínima intención por parte del Gobierno del Partido Popular de adherirse a ese tratado. Y eso es justamente lo contrario de lo, del camino de la cultura de paz, lo contrario del camino de la erradicación de las armas nucleares. Y miren, hay numerosas eh, voces a nivel internacional que han alabado este, este tratado, como no podía ser de otra manera. El Comité Internacional de Cruz Roja, por ejemplo, eh, celebró la aprobación del instrumento y dijo textualmente es un paso histórico hacia la deslegitimación de las armas atómicas y declaró su adopción como una victoria importante para la humanidad. El mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también acogió con beneplácito la aprobación del texto que, en su opinión, refleja la creciente conciencia sobre las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear. Consideramos, además, desde nuestro grupo que este tratado aumentará el estigma asociado con las armas atómicas y tendrá un impacto en la opinión pública. Tendrá un impacto en la opinión pública también de los españoles, también de la ciudadanía que vive en el Estado español. La ciudadanía también va a conocer que se ha firmado un tratado en las Naciones Unidas para eliminar las armas nucleares y que... El Gobierno del Partido Popular no se quiere adherir a él y eso va a impactar negativamente en la opinión pública de los ciudadanos. Claro que sí, ¿quién puede estar a favor de las armas nucleares? Este tratado, como decíamos, cambia el panorama jurídico e impide que los estados con armamento nuclear puedan ocultarse detrás del argumento de que son ilegales, porque ahora sí lo son. Tener armas nucleares es ilegal. España no puede ni debe ser corresponsable de los desastres que pueda causar la utilización de otra arma nuclear con mayor potencia que la que mató a centenares de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki. España debe, por sentido común y por coherencia, hacer la petición inmediata para adherirse al tratado de prohibición de armas nucleares. Es urgente. Gracias, senadora bueno, el grupo parlamentario...